A ver, os pongo situación, veréis que el Paco tiene armaduras, yo también tengo armaduras, ha cambiado un poco, tenemos más cosas en el inventario y ha cambiado algunas cosas. Y es que el mundo se reseteó y tuvimos que empezar de cero, pero bueno, no hay mal que por bien no venga porque el capítulo del Paco no se grabó, el primero, así que lo hemos grabado de vuelta y ahora estamos aquí por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vale, pues estamos aquí eh, por donde lo dejamos en el capítulo anterior y hemos decidido que vamos a ir para allá, recto, para antes, como lo de Alicante. Por esa zona no nos trae mucha confianza, así que nos vamos para allá y vamos por aquí, a ver, vamos a probar. Si vemos que ese camino no lleva a ningún puerto, pues vamos, vamos para atrás y volvemos por, por aquí. Porque ahora mismo, ahora mismo dónde estamos, estamos en... A ver, en el móvil digo, en el reloj lo puedo ver, ¿no? Sí. 47-23 47-23, estamos aquí ya voy a estar, 47-23 pues Volvemos para atrás, si hace falta y venga Vamos para allá, ¿no? Por aquí, por aquí, vamos Para que tú eres el guía, ¿no? Yo soy el guía, ¿vale? Venga, tú eres el guía Y le voy a matar al picarillo de aquí ¿Dónde estás, tío? ni vamos para adelante? Uy No, yo Aquí, eh, vámonos. Aquí, eh, pues vámonos. Es? No, espérate, espérate que me ha partido la tienda. Yo me la he partido ya. Debe mirar porque creo que. Espérate. Creo que me he partido la tienda. ¿eh? Mira, mira luego. Pero... Tengo venda, menos mal que tengo venda. Yo no tengo venda, espérate, vas a, le a bajar bien. ¿Quieres venda? No, ya, te a bajar por aquí. Que jardazo me he pegado. Uy. Aquí está bien, ¿no? ¡Esto me en el aire! encontrado una nueva ubicación? Sí, esa es de... ¡Piedra de ¿Qué ¿Puedo Ponerlo hacer todo. un portal de Minecraft? ¡Esta de hierro! Sí. ¿Cuánto eran? ¿12, no? ¿De ocediana. Sí ¿El qué? Chimpanada panado avispa, nunca lo había visto ¿Dónde? Sí, aquí sí. en el río, vete al río El río... ¿El ¿Qué? ¡Ah, mira eso! ¡Qué guapo! Y cuidado o sea, que, que te van a picar las la, la... avispas. La... ¿Sabes que con humo se van las avispas en la vida real? No sé si aquí. Pues aquí no creo. Si me acerco. ¡Ostras, me cago en! Es que no sé para qué te acerques. No pasa picado. nada, tengo, pro... tengo protecciones. Pero esto lo tiros ahora, eso va. <risa> Ahí ¿Está? está, vámonos. Está duplicado. Está duplicado. Para mí. ¿Qué? qué es? Es que está duplicado. Está complicado, mejor. Y yo ya estoy.. Ya estoy llenísimo, eh. Y uh, yo que tengo. que tengo dos. Hay Pero que nada, ir no para... Momento, tiene prisa. para. Y yo, lo que es. ¿Estás cagando o qué? Estás cagando me lo que dije te Ah, mira lo que me he encontrado. ¿Te he encontrado? Ocho, hay como un asentamiento o algo. Hey. Pero esto es tecnología. Pero esto es tecnología. <risa> Humana. Ojo. No es indígena. ¿Tú? Ay, que no puedo. Ya, por lo del puerto de es. es el muelle. Dije, a ver si nos llevas buen puerto. Y todo un puerto, ¿no? Sí, exactamente. Aquí una bolsa. Como una gaja para mí. Sí, aquí de todo eso va. Un machete conseguido. ¿Dónde? Se lo ha cogido. Ah, tío, ¿Y no tío de... rumiada. De... ¡Hostia! <risa> ¿Y yo? Que me pegas un machete de hacerme quito, no me vas a dejar como mango ya, ya, ya me he coordinado Me estoy dando no, un bañito en el río. Ten cuidado oye, que hay piraña eh, Me estoy dando un bañito, ¿ver? Hasta oye. luego, uy uy Vale, que en el parkour ¿eh? Parkour, <risa> parkour este ay, Corre, corre que va de esas tuyas Pero no hace falta cruzar, creo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, loco? Como cruzada puede cruzar, bueno, pero atenté a Me Es he una casita aquí. Y sí, hombre. Y sí, mira, mira por atrás. ¿Yo? ¿Qué has escondido? ¿Estás jugando a escondite o En <ríe> mi casa. ¿Certito? ¿Y Certito? y me das un palo? Hombre, claro. Un palo por el culo. ¿Pero dónde lo quieres la cabeza? En el culo. ¡Ostras! Ahí va a ser más podrido las la bananas. Hablo normal. Venga, vámonos. Siquilio. ¿Para dónde? Espérate, espérate, espérate, espérate. Hay que ir para el noroeste, a ver. Oye, ¿Para dónde hay que tirar? Ay, ¡Ostras, me eh, cago Es eh. que no sé para qué tira. Está acostumbrado a el tirativo. <risa> <risa> ya. Nada, una bendita más. Eso es algo. Mira que te dice, es que te van en tono muy rápido. Me he <risa> ido yo por el lado. Para no partirme las piernas. A ver, 4816, no, no, 48, no te pongas tosto, 48, eh. 48W. Ay, ay, entonces ay, está, Estamos en 48W. Vámonos. Andate con frío. Andate con frío. ¿Eh? ¿Ves? Estás aquí, es que es una máquina, soy es que una es fiera, es fiera, un mastodonte, un tiro no rec. ¿Rec? <coughs> rec. Cuando graba, ¿no? De grabar. Vale, bidón de agua. Ah, espérate eh. que ir un coche. ¿Cómo? Combustible. ¡Aro! Es que es donde tenemos que ir, ¿no? ¿Y para qué quiero un coche y está volcado? Yo no quiero el coche, quiero la gasolina. ¿Y para qué es quiero la gasolina o no te la ira? La todas las cositas que hay en el suelo Ole, analgésito conmigo. Venga, cógete el analgésito ¡Cógelo también. No, lo cojo yo. Pero este coche, ¿por qué está aquí? Que yo me entero. ¿Ah? ¡Pues qué? Okay, es, Juanito? Vámonos. <risa> me he pasado el juego seis veces. <risa> Pero tú no dices que no sabía nada del juego. Yo así sabía, te tenía todo ocultado, Juanito. Ah, que me lo tenías ocultado. Es una prueba. ¿Una prueba de qué? Una prueba de, mmm, de tu vida en el. en la selva. Ah, A ver cómo te desenvuelve. Creía que era una prueba. ¿Tú te acuerdas de esto, no? Yo lo que me acordás y yo la primera vez que vengo aquí. Ah, vale. Y yo... Esto tú coges por aquí. Hostia, y el caminito este. ¿Qué un caminito? ¿El caminito la has hecho tú? La he hecho mi padre. Vino el otro día Con el martillo Con el martillo dije, la de su ¡Vámonos, guarito! ¡Vámonos, Manolo! Esto hubiera en mi inventario ahora mismo Te he perdido ¿Qué? ¿Pire pire. ¿Vale, ¡Pire, pire! ¡Pire, pire! ¡Pire, pide pide pide pire pire pire! A ver, ¿estás cagando? Un pasadizo ¡Ey, escorpión macicio! ¿em pues le pego un... He ya lo he matado! Y ponemos ah, sí. lo que viene siendo la gasolina. Ah, para adentro. Pues. Para adentro, para el ascensor. Para el ascensor. Y ya, ya la flecha, está flotando. Sí, mira, mira, no sé Ah, desaparecido. ¿eh? <risa> voy a dejar una flecha aquí y ir a para arriba. Ah. A ver, la puedo coger. <risa> no. Ah. Me quedé, me quedé ah. sin flecha. Está ah. bueno. ¿Pase, se lo sube? No lo suba, uh, que después hay que esperarlo. ¡Me cago el Juan Carlos! Okay, no te tires, ¿eh? ¡Hámelo, Juanito! ¡Pero! ¿Esto también ha hecho tu padre? Auto. ¡No! Me va a hacer la, la, lanza, la, lanza, la, lanza, la lanza, la lanza, la lanza, la lanza, la lanza... ¿Me sigues? Te sigo, pero por otro lado, por el camino. Una mina ah, de oro, no. ilegal. ¿Esto qué es? Una mina de oro eh, ilegal ¿Y cómo es tú eso? Te lo he dicho Aquí un viaje del oro, ¿eh, chaval? ¿Del oro? Sí, pero ¿Y el no hay, oro? Hay, por... ¿Y el oro qué digas? Oro también hay Oro no hay, se lo han llevado No, hay una bolsita te han dejado es para ti Es irónico, ¿no? Hay oro, pero no hay oro Hay oro, pero no hay oro ¿no? Voy a robarle comida a Juanito Mientras viene Primero Casa. auxilio, Pero, también, Espérate, ¿No, que yo no he inv inv investigado esto comete la carne que va a cierto Amontonao A ver out. si es la mina del oro, en vez de la mina de oro Mira, y de aquí hay una bolsita de oro ¿La quiero coger? Eh. Ahí Bolsa de oro ¿Y estas notas? que dice? No vale para nada uh, aquí tango Tango, tango, tango, Eh, uh. Todo equipo, tres. No me nada. Ahí como había como equipos, ¿no? Para hacer la, la mina, supongo. Hay un montón de equipos. ¿Y tú qué equipo estás? Yo que se vuelve loca. Ah, por cierto. Por cierto, toma. Espérate, espérate, que hay más. Dame no, hombre, el palo no, Yo, Yo, yo, yo, yo. Pero, ¿qué haces? ¿Por qué no ponen todos los palos ahí? <risa> yo, ¿para qué quiero palos? Es muy importante los palos. Animar. <risa> y todo eso acabado en la mochila, ¿y yo? Voy a destruir la O oh, comerte una sí. lata, ¡Comerte una lata. Ya me comí una lata. Ves. No me ha dado hidrógeno. ¿Hidrógeno? Y de una fruta, esto y de agua. <risa> ahí, está. Toma, toma. Esa es la que hay. Una naranja, ¿no? una mondarina <risa> Una mondarina Vamos, vamos, vamos Vamos para el está al lado. Yo soy el guía, yo soy guía Espérate ¿Estaba aquí el gancho? No, aquí estaba el gancho Es pues que yo no lo he visto Ah, ostras, que no lo has cogido Pues ya no íbamos no a cine. ¿Dónde está el gancho? Aquí ya no íbamos a cine. Espérate, frente, él, que lo he cogido yo sí, sí, cuál a tú Que yo lo vea O oh, por lo menos verlo. A mí me pasó en una vez ve Y tuve ah, que volver para atrás Pa' atrás? Mira aquí el gancho, lo, lo que... lo del otro episodio Yes Ole. Cogido Venga, ¿vamos para allá? Vámonos, sígueme Ole Mira, aquí tienen para comer, pa comer nada Ole, mandarina Que camino, este es el nombre Dale al botón tú ahora no cuando pueda, que voy a mirar no cuanto a A2 Me he abajo ¿Qué dice, ¿Qué dice. Yo me y yo, hombre, eh, las he hecho queriendo. Eh, diez Tres, minutos. media hora. De minutos, de... <risa> y yo, que, uy, y yo, yo que te veo atravesar en el suelo, <risa> que se "Va a caer otra vez." ¿Te veo atravesado? No, yo te veo ahí bailando. ¡Qué dice? Y yo yo no te vas a caer, por Dios, eh. <risa> yo que no me caigo, mira, mira, mira. Yo Y vez, yo yo yo yo. yo. <risa> <risa> uf, uf. Sígueme, ¿dónde va, ¿Dónde va. Persiguiendo una iguana No persigues iguana ninguna <risa> Es que no me creo que la de donde Cristo perdió perdido las antlas <risa> Aquí tiene más de esto Ole, mundarina Venga, cómete esa Pero me puedo comer tirón, cinco, ahí, ¿no? Sí. Me he perdido. ¿Qué dije? dónde ahí? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿De mapetera? Sí. y Cuidado que hay serpiente. Mandillo. dado ah, no, un logro. Ah, vamos por aquí, vamos por aquí. Otra, cuidado que hay pues. Ah, me cagle, eh, me... te picó. No pasa nada, no pasa nada. Y yo que te pico a ti también, animal. Te pegas con un cuchillo. ¡Ah, ni más! Menos mal que tengo energético. ¡Le <risa> me pega, me pega con el cuchillo! Debo con el machete yo, me ha da dado miedo. No eh, me da miedo. A ver, Vámonos ahí, ¿no? ¿a Vámonos a Kiki. ¿Kiki? El ganso, para abajo. Mira, por aquí estábamos antes. Párate, se Cuidado, se ve... ¿y si me voy por aquí? ¿Eh? ¿Y si me meto por aquí? ¿Dónde vas para allá? ¿Y yo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Va? Que no te veo un nombre. ¿Dónde te pueda ver, chiquillo? Me he Que no, para mi nombre. ¿Cómo te vas a perder estos rechos? <risa> no, pero es que me has metido por un recoveco. A ver, qué. Espérate, recube... has Te has metido por un recoveco? <risa> espérate, espérate que yo no me voy a tirar. Dale a la E, ¿no? <risa> Ay, ¿cómo? El ganso, tú tienes un ah, ganso. Vale, que no había visto. Ah, esto del capítulo... <risa> ¿Esto de la anterior? ¿Eres un animal salvaje de la selva? ¿Tú me has visto bajado? ¿Cómo me has visto? Sí, sí. Te he visto teletransportarte. ¿Dónde te estás? Te he perdido, ¿eh? Te he perdido. Oh, ¿Ves mi nombre? Oye, oye, oye. Venga, ¡Ven a pasca, hombre! Oye, si ¡Aquí están tus amigos caracoles! Joder, caracoles! ¡Olé los caracoles! ¡Ve buscando la rama, gorda. Y si vamos a... al principio. ¡No, no! ¡Date de tontería! que aquí, aquí hay árboles de eso. lo que pasa es que estamos para allá. Me he perdido. No te has perdido porque estás ahí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué es me he ¿Cómo te puedes perder tan fácilmente? Que yo, que estamos aquí al lado. Sí, no, hombre, estamos que aquí. dónde estás tú, pero que estoy buscando el árbol. Y plátano. ¡Hostia, oh, una anaconda! ¿Qué dice? ¿Cómo ve una craconda ahí? Ah, no, era un ponente de un árbol. Yo creo, que este es, yo creo que va a ser más rentable ya al principio. Que no, más rentable, hombre. Sí, ya, ya, ¿Te busco yo una ligera? Ah, lo encontré, encontré una, se, y esta es de verdad. Ceguere, ceguere. Vamos, tío, un árbol grande. ¿Cuántas necesitas? Coge una, con, una me sobra. Pero ahí si coge, coge dos. Voy a coger dos por si acaso. Voy a coger tres por si acaso. Me he perdido, no te veo Gracias Porque estoy mirando al otro lado sí vamos por arriba ¿Te imaginas que aquí nada? lado. te quiero verte subir ha desaparecido, ya está arriba Claro, yo estoy arriba ya. Bueno Pues el otra sí, de <risa> Vamos a ver esto, ¿no? Ah, bueno, aquí hay, que no sé lo que hay aquí Esto parece lo del monolito Ostras otra ayahuasca. Y bueno, aquí se termina el segundo episodio de la serie. Nos vemos en el siguiente episodio. Vemos que aquí hay algo raro. unos monolitos, una ayahuasca. Esto que es lo que es. Eh.